Yo, this is a Ganya tune, In a power combination, see all the yoga smokers in a place. Rebel I at the microphone, Mr. Zebra. So, so. legal, mm -hmm. quiero mi ganja legal, dejar de comprarle a un wicked man, soy legal, quiero mi ganja legal, porque ocultarme si no soy criminal, legal, quiero mi ganja legal, si la fuman políticos porque para mí está mal, legal, quiero mi ganja legal, sembrarla, cuidarla y cosecharla, vamos a prender yes hoy la María que quiero fumarla,